Muy buenas noches, muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto saludarlos. Este es el programa Conversando Contigo. Es un programa que sale todos los días a las nueve de la noche con entrevistas a personajes eh, que, de la política, del campo del emprendimiento y también personas que nos ayudan a comprender eh, desde una perspectiva más pedagógica el pensamiento social que nuestro país necesita. Mi nombre es Boris Darmont, soy doctor en psicología, educacional y tutorial. Trabajo haciendo muchas, en muchas actividades propias en el campo social y político y también religioso. Y hoy, de manera muy especial, este, tengo este programa eh, porque queremos llegar a la comunidad con el pensamiento que a la comunidad realmente muchas veces no le llega, de qué es realmente el comunismo y por qué el comunismo daña a las personas, daña a las sociedades y convierte a las sociedades en comunidades realmente eh, retrógradas, en condiciones realmente paupérrimas, porque sabemos muy bien, ya conocemos algunas experiencias que hoy vamos a presentar en el programa, es que muchas personas eh, no se han dado cuenta de que aquí al lado de nosotros, o por lo menos no han vivido esa experiencia, a pesar de que lo pueden ver con sus propios ojos, que el comunismo ha causado estragos en las sociedades donde estos pensamientos, estas ideologías han tomado lugar. Aquí en el Perú hemos pasado experiencias muy tristes en el pasado, en el caso de Velasco Alvarado, cuando impuso un gobierno comunista, sabemos muy bien lo que escaseaban las cosas, lo que, cómo vivían las familias, que la capacidad adquisitiva de su dinero realmente se fue por los suelos. Tuvimos una experiencia similar en el caso de Alan García, en su primer gobierno, donde expropió los bancos y todas las instituciones, y lo único que logró simplemente es destruir la economía de un país y, por supuesto, poner en situaciones realmente de riesgo social, económico, familiar, personal, a las personas, a los habitantes de este hermoso país llamado el Perú. Entonces, en ese sentido, a través de los años, yo he venido... Eh, eh, asimilando de alguna manera un pensamiento que hoy eh, es el que defiendo y, por supuesto, y estoy en contra del comunismo. Quizás eh, voy a comenzar contando la experiencia de mi padre. Mi padre eh, era un hombre que nació en una familia muy sencilla. Eh, a los siete años se quedó sin papá, sin mamá. Finalmente terminó trabajando en una hacienda en la ciudad de Pucalpa, de donde a los 14 años tuvo que escapar porque era casi como un esclavo. Luego fue asimilado en otra hacienda en Montebello, donde él, eh, desde jovencito, partiendo leña y haciendo su trabajo como cualquier otra persona, comenzó a mirar en su capacidad el emprendimiento que él podía realizar en el futuro. Fue el ejército, el ejército aprendió a soldar, aprendió a ser mecánico, y gracias a esa, esa, esa habilidad, finalmente desarrolló eh, la capacidad de poder ser un emprendedor se casó con mi mamá, la señora Teresa, mi papá se llama Ángel Darmont, este, entonces ellos finalmente después de casados fueron a vivir a una zona en el Maquía y allí eh, rascando el caucho y haciendo bolas de caucho llevaban el caucho hacia los bancos que acopiaban el caucho y por supuesto allí podía tener un, el, su propio negocio por supuesto sacando las ventajas o aprovechando las ventajas que le daba la selva del Perú. Después él se convirtió en un este, emprendedor maderero, comenzó a sacar madera y comenzó a producir eh, ese tipo de negocio, cuando al final el gobierno estaba ofreciendo tierras en la zona y él pidió mil hectáreas de terreno y gracias a esas mil hectáreas de terreno él desarrolló todo un proyecto de una hacienda en ese lugar y hizo una ganadería, tuvo una cantidad de negocios dentro de ese espacio que realmente se convirtió él en un exitoso y muy connotado emprendedor en su, en su ciudad. Y eso eh, lo hizo ver el mundo desde una perspectiva del emprendimiento, del, del crecimiento económico. Y con su familia y con todos nosotros a, a, a cuestas, por supuesto, mis cinco hermanas, él desarrolló ese negocio que hoy eh, pues lo tenemos como un recuerdo grato, de un hombre que dedicó su trabajo, su tiempo, su talento para desarrollar una economía sostenible para su familia y por supuesto para el pueblito de San Roque, donde la mayoría de ellos, por supuesto también la mayoría de los, de los habitantes allí, formaban parte de los trabajadores que eh, ayudaban a mi padre o que mi padre les daba el trabajo para poder mantener también a sus familias. Eh, todo esto en resumido de 45, 50, 60 años de trabajo de un hombre emprendedor como don Ángel Darmón, simplemente me hizo pensar en que en algún momento este, los seres humanos tenemos que tomar una filosofía de vida y esa filosofía de vida la tenemos que construir en el tiempo. Y lo que yo he aprendido de él es justamente eso, el trabajo, la libertad, el individualismo en el sentido de poner tus talentos al servicio de tu familia, de ayudar a otros a comprender que todo lo que tú puedas hacer y construir es lo que realmente vas a cosechar, lo que vas a tener. En realidad, este pensamiento no es un pensamiento nuevo, es un pensamiento antiguo. El ser humano fue eh, creado con la capacidad de inventar, de crear, de imaginar, de, de procrear cosas o de transformar la realidad en algo que le permita o que le sirva de sustento a él y a su familia. Este concepto es un concepto natural del ser humano, en la libertad, en la, en la capacidad individual de poner en esa libertad eh, a trabajar tu talento. Ahora, cuando los gobiernos se forman, lo que quieren los gobiernos es ayudar a que las instituciones del gobierno puedan ser como auspiciadoras de un beneficio para la sociedad especialmente para los menos favorecidos. La pregunta es, ¿es ese pensamiento un pensamiento altruista, bueno, correcto? Desde el punto de vista de la realidad, sí, porque los estados pueden ayudar a personas que tienen ciertas limitaciones para que puedan ellos también vivir o sobrevivir circunstancias difíciles como por ejemplo los embates de la naturaleza, situaciones difíciles como el caso de una peste o una enfermedad globalizada como la que tenemos ahora con el coronavirus. Sin duda los estados juegan un papel importante en el desarrollo de estas personas y sus entornos. No hay duda que los estados fueron creados con el objetivo de tener un gobierno que permita el crecimiento, la sostenibilidad de sus habitantes de una manera totalmente equilibrada y, por supuesto, dentro de los parámetros que corresponden a la, a la ética y la moral del ser humano. Sin embargo, estos gobiernos, con sus propias particularidades, también han creado situaciones en las que muchas veces los que lo promueven o los que quieren llegar a él llevan consigo ideologías que finalmente lo único que hacen es buscar el beneficio de ellos y no tanto de las comunidades a quienes ellos dicen representan. Esto sucede en el campo de la economía del libre mercado, como también en el campo de la economía controlada del comunismo o el socialismo. Por ejemplo, mi padre estaba en casa haciendo sus labores normales, era un agricultor, tenía su hacienda, su casa, su trapiche, su producción de, de chancaca, maíz, sembríos de plátano, yuca, eh, etcétera, etcétera. Y sus barcos en, la, en los ríos, viajando y comprando los recursos de la región y vendiéndolos en la ciudad y trayéndolos de la ciudad y vendiendo en los pueblos. Eso era parte de la, del común denominador de las actividades de mi padre. Él era un emprendedor y como emprendedor, por supuesto, sabía muy bien, que lo que estaba haciendo iba a producir en el campo de la de los negocios pues lo que él muy bien lo conocía y sabía que eran eh, dividendos a favor a favor de la familia y por supuesto de todos nosotros su re, la realización de este negocio era algo natural para él porque había libertades tenía la capacidad de poder negociar comprar vender cuando él quería y hacer su negocio de manera totalmente libre Tenía la capacidad, mi madre la acompañaba por supuesto, una capacidad impresionante la de mi mamá, una mujer emprendedora, un apoyo increíble en, en, en el campo de la familia, mientras mi padre viajaba, mi mamá manejaba la hacienda, y por supuesto los obreros y todo lo que conlleva todo un negocio como este. Cuando un día por allí entró el gobierno del señor Velasco y comenzaron a llegar las prohibiciones o las limitantes. Ajá, los señores que tienen los hacendados, los gamonales, que tienen terrenos, que tienen propiedades, tienen que repartirlo con los que menos tienen. Y llegó allí un tal llamado sectorista. Este sectorista lo que hizo simplemente es decirle al señor Armón cuánto tiene usted de propiedad. Y él dijo mil hectáreas de terreno que me dio el Ministerio de Agricultura, tengo una cantidad de vacas y también caballos y etcétera, etcétera, y mis hacienda y, mi hacienda, y mis sembríos etcétera. Pues el señor fue, supuestamente con orden del Estado, y dijo, muy bien, la mitad de este terreno es para el pueblo. Obligó a mi padre a hacer un cerco desde el río Cayali hasta el, el, el, el lago que estaba al fondo, para dividir la propiedad, la parte selva, que no estaba cultivada, por supuesto, que se usaba para pasto, se le entregó a los ciudadanos del pueblo de San Roque. Y comenzó el gran problema. Gracias a Dios no nos quitaron las vacas, no nos quitaron las cosas que tenían, pero sí el terreno se lo dieron a los pueblos o a, la, a, los, a los habitantes de ese pueblo. Lo triste de esta historia es que muchos de ellos recibieron el terreno y nunca cultivaron nada. Sí, porque la gente muchas veces recibe de balde, gratuito, las cosas que supuestamente el gobierno quiere dar quitándole al rico para que simplemente el, el, el, el pobre supuestamente tenga, pero esa libertad, que el pobre supuestamente tiene para poder ejecutar su talento y ponerlo en práctica, no se lleva a cabo. porque Porque su ideología es que el gobierno le dé. Yo te voy a contar algunas anécdotas que, que, que por supuesto han pasado en mi vida ya como, como persona, como conferencista, he visitado diferentes lugares, trabajo en comunidades, municipalidades, doy capacitación, desarrollo todo lo que es habilidades blandas, resolución de conflictos entre comunidades, etcétera, etcétera, es mi especialidad. Y yo fui a una comunidad, recuerdo, donde el gobierno les había dado a los pobladores una cantidad de plantas de cacao para poder sembrar, les había dado las plantas gratuitamente, ellos fueron a sus terrenos, los sembraron, y escuché un comentario muy interesante que me dice claramente cuál es el pensamiento de la persona que cree que el gobierno debe tomar control de todas las cosas que él quiere o, o que no quiere hacer. Por ejemplo, dijo él, el gobierno nos ha dado los, las plantas de cacao, pero no nos ha dado dinero para hacer nuestro reservorio para poder regar, porque ahora no hay, no hay lluvia y como no hay lluvia, la, las plantas de cacao se están secando. Yo le, le hice una pregunta, señor, ¿y a qué distancia de su terreno está el río? Ah, me dijo allí solamente a unos 60 metros y le digo y no podría usted conseguir una pequeña batería una bomba que funcione a batería y poniendo una manguera hacer un reservorio con plásticos en la parte superior y por goteo con mangueras usted podría, poder poner en cada árbol de cacao eh, el goteo para que estas plantas no se mueran ah no eso es muy difícil eso es imposible eso no sé hacer yo y sencillamente se quedan con que el que no se hace cedió y allí están las plantas de cacao simplemente secadas. Entonces nosotros podemos ver un poco que este espíritu de dependencia de la persona que ignora sus capacidades, de la persona que no tiene claro que realmente lo que debe procurar en su vida es poner su talento al servicio de sí mismo y de su familia finalmente termina esperando que sea el Estado, el gobierno, quien determine qué es lo que realmente él o, o, o, o los, los ciudadanos deben tener o no tener. Y eso ya es muy conocido. A través de este pensamiento, justamente, es el que nosotros queremos, eh, retomando la idea de que el Estado no es nuestro padre, no es nuestro benefactor, que el Estado no es nada más que simplemente un impulsor de oportunidades. ¿No debería el Estado tomar control de mi vida, de mis decisiones, de mis deseos, de dónde quiero ir, de cuánto quiero tener? Por supuesto que no. Pero este pensamiento, que es un pensamiento retrógrado, en el cual el ser humano se niega a sí mismo a aceptar que tiene capacidades, y que tiene la oportunidad de poder trascender a través del tiempo, utilizando su talento y para el beneficio de sí mismo y de su familia, finalmente se niega y va por lo más fácil. Eh, otra experiencia interesante que pasó cuando estuve en esos, en esos lugares, del interior del Perú, lugares donde muchas veces algunos creen que, no conozco, pero sí conozco el Perú, casi cada uno de sus rincones, es que la mayoría de personas, cuando se estaban construyendo las carreteras, dejaron sus sembríos y se fueron a trabajar por un sueldo mísero de un sueldo de 1100 soles o un sueldo mínimo. y Dejaron eh, la oportunidad que tienen de poder producir por ellos mismos y generar mayores recursos teniendo aún la libertad que tienen. Lastimosamente, este pensamiento es un pensamiento de ignorancia y no esto, no se sienta nadie ofendido cuando digo de ignorancia porque en realidad las capacidades del ser humano son innatas a nosotros, están dentro de nosotros. Solamente que no creemos, o no nos creemos, quizás utilizamos la expresión esa que no nos creemos el cuento, de que somos capaces. Somos capaces. Solamente que no nos queremos creer eso. Pero ¿qué hago? ¿Qué vendo? ¿Qué construyo? La verdad, el hombre tiene la capacidad de hacer cosas increíbles en su vida, con sus talentos, que simplemente no tiene por qué esperar que papá gobierno, que institución del estado, me dé un trabajo porque simplemente favorecí con mi voto a un partido político. Y aquí justamente está la clave de la manera como ellos logran que nosotros, yo no, espero que no, que nosotros nos convirtamos en eh, conejillo de indias o sus servidores para los propósitos que ellos quieren para con la comunidad, para con nosotros. Allí está justamente el gran problema, en que nosotros estamos esperando que ellos hagan para nosotros lo que nosotros, según nosotros, no podemos hacer, cuando sí lo podemos hacer. Entonces caemos en ese pensamiento de que no, Aquí todos tenemos que tener lo mismo. Todos tenemos que ser iguales. Perdóname lo que te voy a decir, pero yo soy, yo soy un propulsor de la desigualdad. Y no en el sentido de, eh, ese, ese, ese sentido de desigualdad negativo, en que tenemos que promover la desigualdad. No, nosotros somos naturalmente desiguales. Nada es igual. Lo único que procuramos en la sociedad es la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. Aunque los derechos no necesitan tener igualdad, porque los derechos son innatos al ser humano. Mañana voy a tener a, a María Cuculiza con nosotros en nuestra entrevista. Ella nos va a hablar un poco acerca de los derechos y los deberes de la mujer y, y por qué la mujer debe ser empoderada. La pregunta es, ¿cuándo no fue empoderada? ¿En qué momento se le conculcó sus derechos? La pregunta es, ¿en qué momento tú, mujer o varón o quien sea ciudadano, has puesto tus derechos debajo del manejo de otras personas? Y si lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¿Desconocías tus derechos? ¿Desconocías tu real dimensión como persona? ¿Desconoces tu identidad? Y aquí viene la razón de las cosas. Cuando tú no conoces bien tus derechos, el que tiene el poder hace lo que quiere contigo. Incluso te miente y te dice que va a hacer algo bueno para ti, pero no necesariamente lo cumple. Para conseguir tu voto, para conseguir tu aprobación, te miente. Y te miente con cosas bonitas y sobre todo que tú sabes que no los puede hacer o que no los va a hacer. Y si los va a hacer, lo va a hacer solamente para su grupo más cercano de sátrapas, que lo único que quieren simplemente es robar, aprovecharse del poder para conseguir lo que ellos están buscando, beneficiarse a sí mismos. Por eso titulé esta noche a mi tema, a mi alocución, porque no creo en el comunismo? Y me permiten ustedes hacer una pequeña clase, permítanme ustedes hacer una pequeña clase de lo que voy a presentar esta noche, porque creo que es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué no creo en el comunismo? Clarificando mi interior, yo mismo me he preguntado ¿qué es en realidad el comunismo? Y tal vez muchos de ustedes no lo saben. La idea del comunismo desarrollada por Marx es usualmente considerada como la erradicación de la propiedad privada y la creación de una economía planificada o estatización. Sin embargo, escuchen bien lo que voy a decir esta noche. En gran parte de su vida, Marx describió la sociedad comunista como una asociación de individuos libres. Escuchen bien lo que dice el documento muchos hablan de Marx y que Marx, que Marx, que no sé cuánto. El pensamiento de Marx no era un pensamiento comunista como el que se predica hoy en día. El pensamiento de Marx no estaba centrado, exclusiva y únicamente en el que las personas tienen que ser, a ver, eh, iguales porque simplemente quieren ser iguales o ser iguales significaba que esas personas debían tener ciertos privilegios, pero esos privilegios no necesariamente eran de igualdad en el sentido económico o condición. Simplemente era la manera de pensar de una asociación de individuos libres. Marx nunca pensó de la manera como piensan los comunistas hoy en día. El principio más importante que tenía Marx estaba en base a la libertad. Y él decía la sociedad comunista, la única sociedad en la cual el libre desarrollo de los individuos deja de ser una, mea, una mera frase. ¿Qué quiere decir eso? Que en una, una sociedad comunista en la que Marx pensaba, que de paso eh, pensaba en una, en una comunidad comunista capitalista, no pobre, dice que los individuos libres que eran solamente un cliché, a yo soy libre, realmente eran libres. ¿Por qué eran libres? Porque había una alta forma de sociedad, una sociedad en la cual el completo y libre desarrollo de todas las formas individuales constituye la regla general, ser libre. En, en el concepto de Marx, la autorrealización de los seres humanos era un asunto que todos podían realizar. En el comunismo del pensamiento de Marx se define el comunismo como la transición desde el reino de la necesidad al reino de la libertad. Por supuesto entendiendo que termina ese proceso cuando hay libertad. Y en esa libertad finalmente terminamos encontrando el desarrollo humano. En esa libertad es donde la necesidad es suplida, porque hay abundancia, porque hay una un desarrollo personal tan grande que todos gozamos de bienestar. Ah, pero eso no es el concepto que se maneja ahora. El segundo concepto que manejaba Marx es el concepto de individualidad. Es decir, era importante para él que la sociedad en esa sociedad comunista del cual él hablaba, en el cual el genuino y libre desarrollo de los individuos deja de ser una mera frase, ya lo leímos, y que un genuino y libre desarrollo de los individuos requiere tanto de la necesaria solidar solidaridad del libre desarrollo de todos. Libre desarrollo de todos, no libre frustración de todos. No personas que no tienen nada, que se igualan por no tener nada sino que se igualan por tener todo. Ese es el concepto que él trataba de desarrollar. Y ese es un pensamiento dentro del concepto del capitalismo, no del comunismo retrógrado donde todo el mundo vive la triste experiencia, la triste realidad de no saber realmente qué es lo que tiene porque el sistema le ha quitado todo. Esa es una de las cosas que nosotros quisiéramos en esta noche que ustedes lleven muy claro y que lo tengan bien claro en sus conceptos, porque para mí, para mí personalmente, eh, educar en este contexto es lo que yo quiero y por esa razón estoy haciendo eh, estos programas y por supuesto hemos reactivado el concepto, el, el programa de Conversando Contigo. Como hoy día, como he mencionado, es una locución personal referente a por qué yo no creo en el comunismo, en el comunismo del cual se predica ahora porque realmente Marx lo que quería era una sociedad libre, pero una sociedad libre con recursos, con muchos recursos, con mucho dinero, con abundancia, no una sociedad retrógrada con nada. También era una cosa importante que él desarrolla es la asociación. Y él dice el concepto de asociación es central para el comunismo del pensamiento de Marx. En sus trabajos tempranos ya él presenta la oportunidad de que la asociación sienta las condiciones para el desarrollo y el movimiento de los individuos bajo su control. ¿Bajo el control de qué? De la asociación libre. Pero es una asociación no construida por un partido político. No es una asociación construida por un poder. Es una asociación construida voluntariamente y llevada a cabo por los individuos. Es decir, se asocian para hacer una sociedad sosteniblemente buena y económicamente saludable. No para hacer simplemente un grupo de personas que se identifican con un sindicato, que forman parte de un partido político y tienen esa ideología y llevan a cabo la ideología a costa de lo que sea. No era esa la idea. La idea era tener una sociedad, una asociación de voluntades Trabajando por un proyecto de individuos en los cuales todos gozan de beneficios, por supuesto, los mejores, los más grandes, los más altruistas. Pero, y ese es el gran pero, entonces, ¿por qué estamos hablando de comunismo retrógrado? ¿Por qué estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de, de Argentina, de Nicaragua? ¿Por qué estamos hablando de eso? Ah, muy bien, porque el comunismo malentendido es malentendido por gente ignorante, y lo digo con todas sus letras, ignorante, ¿por qué? Porque creen, como no leen, como simplemente no leen nada, creen que Marx es el promotor de una comunidad comunista, donde todo el mundo tiene las mismas igualdades, o que son iguales, pero en la condición paupérrima de la pobreza. Y no ese es el concepto. ¿Por qué hoy las sociedades comunistas son así? Es la pregunta que yo te hago a ti. Te has puesto a, a buscar en el Internet, te has puesto a buscar ese pero. ¿En qué momento cambia esa, ese pensamiento de Marx y se convierte en un asunto retro Ah, muy bien. Comunismo bajo el concepto comunista de los partidos es un comunismo que no funciona porque va en contra de la tendencia natural del ser humano. La primera cualidad del ser humano, ¿saben cuál es? La libertad. Por eso cuando una persona es limitada de su libertad y es llevada a la cárcel, lo más que él puede hacer es vender sus casas, sus carros, todo por la libertad. Porque la libertad es algo que a él es lo más preciado. Es imposible vivir sin libertad. No es posible para el ser humano llamarse ser humano y no tener libertad. Es importante incluso para los seres como tal. Imagínense la expansión. La expansión fue hecha para que las aves puedan ser libres, para que las, en las aguas los peces sean libres. Nosotros queremos tener muchas veces a ciertas, ciertos animales con nosotros y les enjaulamos o los ponemos dentro de una, de una jaula porque queremos tenerlos cerca, porque queremos compartir con ellos. Les quitamos su nivel de libertad. Pero esto no, es inerte al, esto no es inherente al ser humano, ni a los seres vivientes. Todos queremos libertad. Los árboles quieren libertad. Los seres quieren vivir en libertad. Cuando el comunismo en, esto, en estos partidos promueve la idea del control, qué es lo que tú tienes que comer, qué, dónde tienes que trabajar, que el Estado te va a pagar un sueldo a todos por igual, etcétera, etcétera, etcétera. es justamente contrario al pensamiento de la libertad que Marx eh, predicaba. Es decir, ellos quieren el control de las personas por alguna situación que mueve sus corazones detrás, que no necesariamente es muy altruista, ni tampoco muy santo, porque es un pensamiento totalmente maquiavélico. ¿Dónde está el asunto? Ah, muy bien. Bueno, yo formo parte de un partido. Y ese partido promueve de que todos debemos ser iguales. Pero como no lo puedo conseguir a través de las voluntades de las personas, porque las personas pensamos, actuamos, somos diferentes, definitivamente tengo que conseguirlo de otra manera. Y aquí viene el gran problema. Pongamos el supuesto que, que estoy poniendo aquí. Si todos los seres humanos fuéramos iguales, se podría pensar en la posibilidad de una vida comunitaria pero la realidad es que cada ser humano tiene sus preferencias, sus ambiciones, sus deseos. Y también todos tienen sus defectos, en mayor o menor grado. Cualquiera sea avaricia, ira, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos distintos. La pregunta es, ¿cómo puedo yo pensar de que voy a desarrollar una comunidad comunista imponiendo a otras personas a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso que es bueno para ellos, cuando ellos tienen la capacidad individual de poder pensar, de poder razonar, de poder querer lo que ellos quieran y con la libertad que la capacidad humana les da. Entonces, como estos poderes políticos, estas corrientes políticas ideológicas, como la del señor Castillo, como del señor Serrón, como la del señor Maduro y el señor Chávez y el señor, este, eh, los hermanos este, Castro y eh, los señores Kirchner y el peronismo y todos estos, como no lo pueden conseguir a través de las voluntades, ¿qué hacen? Imponen leyes o consiguen fraudulentamente las elecciones para que, como quien dice, con la herramienta de la ley en la cual no creen, en la cual sencillamente no les importa, la llaman sandeces, la llaman tonterías, la llaman porquerías, porque no creen en las leyes, no les importan las leyes, porque lo único que les importa es el poder, mienten, engañan, como lo hicieron en las elecciones pasadas, estos señores de los partidos que ustedes ya conocen, que fraudulentamente, haciendo trampas, votando por personas que no que no existen, eh, manipulando a las personas y pagando a personas que están en las mesas para poder hacer que ellos puedan favorecer el voto a ese a esa corriente a ese partido que ni siquiera aparecía en las encuestas, fraudulentamente consiguen su propósito para que una vez en el poder la ambición que los movió a llegar a ser eh, eh, los los dueños del poder puedan conseguir sus objetivos de hacer que el comunismo supuestamente beneficie a todos, pero sabemos muy bien, lo conocemos a través de la historia, que los únicos beneficiados del comunismo, de estos comunismos partidarios, son aquellos que lideran y que son los sátrapas que roban al pueblo aquello que al pueblo le pertenece. La ambición el deseo de conseguir este ideal, lo hacen matando al productor para apropiarse de lo que tiene y comenzar a supuestamente generar los mismos recursos, pero sin privilegios de unos cuantos. Y para conseguirlo, lo primero que se conculca justamente es la libertad. En este momento la prensa está siendo perseguida porque opina diferente. En este momento la sociedad está siendo, de alguna manera, controlada, porque ya no puedes comprar esto, no puedes comprar el precio que tenías, ya no puedes hacer este trabajo, y comenzamos a tener justamente la conculcación de nuestras libertades. Como tienen el poder, comienzan a buscar la manera de controlar la sociedad. Comienzan a poner a personas en sus puestos claves para poder beneficiarse y comenzar a conseguir los recursos necesarios para poder solventar una idea totalmente retrógrada, contraria al pensamiento que Marx tenía respecto del comunismo, donde había de todo. Este comunismo de los partidos está lleno de impostores. Son gente que tiene una, un pensamiento, una, una mente maquiavélica, que lo que hace es imponer a los demás, sobre texto de darles beneficios, cuando lleguen al poder, y con eso poder... Eh, Controlar las conciencias y de las decisiones de sus súbditos. Generalmente son líderes malintencionados. Trabajan por debajo, mintiendo, robando y haciendo cosas que finalmente lo único que hacen simplemente es conseguir sus propósitos individuales. No hay un pensamiento altruista en ellos. No está el espíritu de servicio al necesitado, de buscar una oportunidad para que alguien tenga su propia empresa, para que pueda desarrollar su propio negocio y poder tener una familia mucho más sostenible. No, eso no es lo que los mueve. Los mueve el poder. Usan una metodología maquiavélica buscando el dominio de los otros. Si tú no votas por nosotros, te quitamos del trabajo y ya ustedes saben lo que pasa en Junín y en otros lugares también. Que si no das un porcentaje de lo que ganas, te van a quitar el puesto, que te lo dio por supuesto el supuesto fulano que te llevó y que por tu voto lo has llevado al poder y él te ha prometido un puesto en el trabajo y ahora tienes ese puesto pero lo tienes que pagar. <risa> si tiene algún problema ese personaje lo tienes que apoyar porque esa persona te llevó a ti. En otras palabras, se convierte en tu dictador, en tu amo y señor ¿Y por qué no hablar del otro lado, de la corrupción? La corrupción se convierte en el modus vivendi de este grupo y donde tú también te vuelves inmerso. ¿Por qué? Porque has vendido tu conciencia, has vendido tu capacidad por un plato de lentejas, por un puesto de trabajo, por una miseria que tú podrías producirlo con tu propio esfuerzo y con tu propio talento se aprovechan del statu quo y se apropian de él y dentro de los cánones normales para transformarlos a su usan los cánones normales para transformar a su antojo e intereses personales tomando el poder, toman el poder a cualquier costo, de cualquier manera, lo dicen públicamente, lo importante es llegar al poder, lo importante es tener el poder, y si llegamos al poder, todavía no hemos logrado nada, hay que seguir, hay que controlar los estados, los, las instituciones del estado. Hay que poner impuestos claves a nuestros amigos y así controlamos el sistema. Hay que poner personajes importantes que estén de acuerdo con nosotros en los otros siete poderes. Y así todos trabajamos en un propósito y conseguimos nuestros hombres. Controlamos el poder judicial, controlamos el sistema de justicia, controlamos el sistema de las fuerzas armadas, controlamos todo y finalmente nos convertimos en una supercabeza de control y finalmente hacemos lo que queremos con la sociedad. Eso no era el pensamiento de Karl Marx. Una vez están en el poder, ellos son los privilegiados, ellos son los que saben, los demás son una tira de ignorantes. No importa si has estudiado, no has estudiado, no has no importa si te has ido a la escuela, si tienes grados, no importa si eres un empresario importante, todos los demás son una tira de sinvergüenza, según ellos, que le roban a los pobres y que los pobres deberían tener lo que ellos tienen y finalmente te convencen de que ellos tienen la razón. ¿Por qué no creen en el comunismo? Porque niega la conversación internacional y crea desconfianza. Ya sabemos lo que está pasando en el Perú. En el Perú tenemos un gran problema. Nuestra confianza como centro de inversiones ha perdido tanto que hoy. Millones y millones de inversión se han ido del Perú. Y si los otros no se han ido, porque tenemos algunos ya contratos hechos por 30, 40 años más, pero que el gobierno los quiera revisar. ¿Y por qué los quiere revisar? Porque quiere sacar dinero de allí. ¿Para qué? Para poder controlar el Estado y para poder controlar la mente y a la sociedad. Porque si tiene esos recursos, va a comenzar a pagar a los ciudadanos con bonos y, y beneficios económicos, de tal modo que ellos van a obedecer. Claro, si papá gobierno, si el fulano mengano del, del partido del, que está en el gobierno ahora me da mi sueldito todos los días, lo que él me diga yo hago, te convence, te convierte en parte de sus secuaces. No creo en el comunismo porque está en contra de la propiedad privada. El esfuerzo de cada uno, el esfuerzo del, del trabajo de mi padre, por casi 35 años, para que venga un fulano y le diga, esto no es tuyo, se lo vamos a dar al pueblo. Y cuando se lo dio al pueblo, nadie cultivó, ahí se abandonó, las tierras se abandonaron. Nadie cultivó nada. Bueno, no quiero ser tan negativo, creo que una persona hizo un maizal de una hectárea en ese lugar. Lo demás, nadie. Eso no funciona. El Estado no puede intervenir la propiedad privada. El comunismo niega, el comunismo de hoy niega la oferta y la demanda cuando es exactamente eso lo que controla los precios y hace que las personas puedan tener un poder adquisitivo mucho más viable para sus familias. No creo en el comunismo porque el Estado quiere hacerlo todo, incluso decidir sobre las personas, hasta quiere decidir qué van a comer sus ciudadanos. Vete nomás a Cuba, la lenteja, el arroz, el aceite, te lo dan controlado. Ni hablar de Venezuela, y otros lugares más, ya vamos a hablar un poquito más adelante. El comunismo es ajeno al pensamiento individual. Las personas fuimos creados con la capacidad de pensar. Las personas fuimos creadas con la capacidad de poder decidir, de elegir. El libre albedrío es sumamente importante en la vida del ser humano y el comunismo va en contra de eso. Este comunismo que nosotros estamos viviendo ahora en el Perú y que ojalá Ojalá no prospere y ojalá la comunidad, al escuchar estas conversaciones que estamos haciendo en diferentes redes, en diferentes lugares, puedan entender de que estamos en peligro, que estamos a punto de caer en una situación en la cual otros van a decidir por nosotros qué tenemos que comer, a dónde tenemos que viajar. El pensamiento comunista de estos sátrapas, lo único que hacen simplemente es hacer que tu individualidad y tu, capac tu capacidad de decisión se ponga en tela de juicio. Quieren igualdad, pero solo igualdad para los de abajo. Quieren que todos sean pobres. Le quitan al rico a los que tienen de arriba y le tiran el dinero para abajo y a todos los igualan por... por pero en la pobreza, el pensamiento de Marx no era eso. El pensamiento de Marx era libertad individual, desarrollo individual y libre. Y libre y por supuesto, una asociación voluntaria para poder vivir de la riqueza, no de la pobreza, no de la escasez. Yo recuerdo cuando tenía a mis hijos pequeños, cuando estábamos en el tiempo del gobierno del señor Alan García, cuando todo escaseaba, la leche escaseaba. Para conseguir una pequeña bolsita de leche en sí, leche deshidratada, o sea, en polvo, me costaba esperar más o menos unas dos horas a la verdurera del, del mercado, o verdulera como se diga, para que ella me consiga por debajo en algún lugar, porque se acopiaba a través de sus amigotes, vendían esa leche, lo sacaban del mercado del pueblo que se llamaba, y lo llevaban a venderlo por debajo a sobreprecios para que nosotros pudiéramos conseguir leche para nuestros hijos. Todo escasea, no hay inversión en el país, no hay dinero, no hay dólares, no, no viene inversión extranjera, pues sencillamente vivimos una escasez terrible. En esos años, la verdad, que el sueldo que nosotros ganábamos nos alcanzaba para vivir una semana, y el resto vivíamos con las donaciones que nos daban instituciones de beneficencia entonces tú no puedes creer que el comunismo te va a resolver tu problema que todos vamos a ser iguales que todos vamos a tener de todo, no todos vamos a tener nada en eso nos vamos a ser iguales quieren igualdad pero para los de abajo y los de arriba sueldazos de 25 mil soles mensuales la del presidente que dijo que sí iba a quitar el sueldo, ni siquiera ni siquiera lo ha mencionado y no solamente no lo ha mencionado, ha contratado choferes, eh, personas que trabajan en las instituciones, con sueldazos increíbles que él mismo predicaba que no lo iba a hacer. ¡Oh, se acabaron los sueldos dorados! ¡Pura mentira! No les gusta dialogar, ni siquiera divergir. Se han dado cuenta que el presidente no habla ante la prensa. No viene a discutir sus proyectos porque no sabe, no tiene idea cómo llegó allí. Los poderes que están alrededor de él, interesados, lo han llevado como un, simplemente un, un, un hombre ahí de un emblema, como un personaje que él no sabe ni siquiera qué es lo que tiene que hacer. El otro día se aburrió y dijo que quería salir de palacio para ir a los pueblos. ¿Qué va a hacer en los pueblos? Hacer un discurso de qué tipo? Como si estaría en campaña, ofreciendo tonterías que él mismo ni siquiera sabe si existe. Ni siquiera sabe cómo se maneja un presupuesto de un, de un gobierno municipal porque nunca tuvo siquiera un cargo en el gobierno municipal, nunca, ni siquiera en una región. Dice que es profesor, respetamos a los profesores, respetamos que un profesor puede ser un buen profesor. Yo no sé si lo es, porque la manera como habla parece que no, que no es ni fue tampoco un buen profesor. Lo que hace simplemente el comunismo busca crear, quiere romper los monopolios individualizados de la propiedad privada y quiere convertirlos en un monopolio del Estado. Y eso es lo peor. ¿Qué ha sucedido en todos los países donde el comunismo ha tomado lugar? ¿Qué experiencias negativas tenemos del comunismo a través del monopolio del Estado? Podemos ver bien cerquita de nosotros algunos de ellos. Alguna vez, hace muchos años atrás, llegaron aquí como cinco aviones de cubanos que se ubicaron allí en Plaza Manco Cápac y luego se distribuyeron a todo el Perú. y Yo conocí a uno de ellos, un buen amigo que ya murió, pues él me contó la historia que vivían en Cuba. Amigos, ni siquiera necesitamos que nos cuente. Nosotros podemos ver en las noticias. Aquí en Perú estamos viendo a los venezolanos cómo han llegado aquí al Perú y qué es lo que está pasando con ellos. Podemos ver el caso de Bolivia, que algunos dicen, ¡Ah, Bolivia ha renegociado sus, sus contratos! Lean, por favor, cosas reales. No escuchen cuentitos que les llegan a los oídos de los ignorantes que se pasan de boca en boca cosas que ellos mismos mencionan y que ignoran, que ni siquiera saben. Porque yo sí estuve en Bolivia cuando un amigo mío estuvo esperando en el hospital para que lo atendieran antes de la pandemia y no podían atenderlo y él murió, un peruano que vivía en Bolivia. Yo fui partícipe de aquella noche cuando su, su hija, embarazada, a los ocho meses y medio con su esposo, tuvieron que estar dos días y medio acostados en una colchoneta en la vereda esperando una cita con el quinecólogo. Por favor. No me vengas a decir ah, que todo camina muy bonito, y que todo está muy bien. Cuidado, cuidado con aquellas informaciones que vienen de las personas que simplemente pasan de boca en boca las tonterías que sencillamente no son verdad. Venezuela es un caso que todos nosotros lo conocemos. Los venezolanos amigos que están aquí lo saben. Yo sé mucho más cerca incluso que muchos de los venezolanos que están aquí. Porque mi hermana vivió 44 años en Venezuela. Mis sobrinos son venezolanos. Y hoy, gracias a Dios, no están allí. Y todo lo que construyeron durante 45, 50 años de trabajo se fue al agua porque se entró allí un tipo llamado Chávez que dijo que iba a dar riqueza a ese país y destruyó a los venezolanos y sus propiedades se quedaron en la nada. Eso es Venezuela. Eso podría ser el Perú. Por eso no creo en el comunismo este comunismo que destruye a las personas, que destruye las libertades. Los médicos en Bolivia reclaman porque sus hospitales están en ruinas, señores. Miren las noticias. No crean palabritas de fulanito, menganito que les anda diciendo tonterías allí. Crean la realidad. Miren los documentos. Más de 600 hospitales abandonados, igual como en Junín. Porque el dinero se lo robaron, se lo tiraron, perdonen la palabra, simplemente hicieron lo que ellos saben hacer, robar, mentir. Eso es Bolivia. El gobierno argentino prohibió la exportación de carne vacuna fuera del país porque no tenían carne. No había carne ya para la comida. Argentina acaba de tomar un paso importante donde la derecha el pensamiento de la libertad de economía liderado por este gran hombre que realmente tiene un carácter y una capacidad increíble como Milley y otros como él que están luchando por buscar las libertades que necesita ese país tan maravilloso como es Argentina que hace 70 años era la potencia de Latinoamérica. Estamos sufriendo Latinoamérica está sufriendo porque esta corriente del comunismo que hace 20 o 30 años atrás comenzó a instaurarse vía Brasil, Ecuador y otros países como Colombia y también ahora en Chile, como que despertó un poco nuevamente y ojalá los chilenos tomen la... Por favor, los chilenos tomen una, la decisión que tomó Ecuador de sacar de, su, de raíz este pensamiento comunista y puedan restaurar las libertades que siempre han tenido, que lastimosamente se construyó con mucha sangre, con Pinochet, pero que hoy lastimosamente... Está poniéndose en tela de juicio. Necesitamos como Latinoamérica pensar en que el comunismo está comenzando a entrar en nuestros países y destruyendo nuestras economías. Por favor, ¿qué es Cuba? Que de Cuba salen los mejores médicos. ¿Dónde están los médicos? Te que dicen que son, que son los mejores de Cuba que tiene la mejor educación que ninguno en Cuba deja de ir a la escuela. Claro, pues, si el Estado les pone todo, sencillamente, pero ¿qué les pone? ¿Qué tipo de escuelas? ¿Hay algún científico que ha salido de Cuba? ¿Hay algún niño que ha, se ha formado en la ciencia cubana para poder ser relevante como los niños de Finlandia o Singapur? Por favor, dejen de creer esas, esas, esas historietas que generalmente lo único que hacen simplemente es desvirtuar algo que todos ya sabemos que existe en Cuba, pobreza, no hay libertades, destrucción total de la voluntad humana. Y eso es lo que han logrado estos sátrapas que destruyeron la sociedad y que sin duda a algunos de nosotros nos enerva porque sencillamente están haciendo lo que el enemigo del hombre puede hacer, destruir libertad, destruir sus capacidades individuales. ¿Saben ustedes lo que han hecho estos sátrapas cuando llegaron al poder? Lo mismo que van a hacer aquí en el Perú, ya lo están haciendo. Apropiarse de las propiedades, apropiarse de, las, de los beneficios de un país desarrollado. Por ejemplo, este señor Chávez, que ni siquiera puedo poner su nombre, terminó con bienes, vehículos, joyas, dinero y en el exterior, que están valorados con más de 500 millones de dólares. 17 fincas valorizadas en 400 mil dólares cada una de ellas flotas de autos y cuentas fuera del país por montos de 200 millones de dólares. Tres aviones con diferentes capacidades para poder volar, salir a donde él quería. Asimismo, la fortuna, dicen eh, la, los documentos oficiales, que la fortuna de este señor cuando murió era 1.800 millones de dólares. Es decir, los comunistas lo que buscan es tomar el poder para controlar tu libertad por tu ignorancia. Tú votas por ellos. Pensando que ellos te van a dar un beneficio y que te dan miserias, migajas, perdonan, porquerías y finalmente te crean un comedorcito por allí, te dan un sueldito por allá, un trabajito con el sueldo mínimo por acá y tú te sientes, voy por fin, tengo trabajo siquiera. ¿Sabes tú? Que vendiendo caramelos un venezolano gana más de mensuales, de mensuales. Tú podrías hacer lo mismo si tú quieres. Ay, pero ¿cómo voy a estar vendiendo caramelos? No importa, no vendes caramelos. Agarra tu cartilla, vete a cargar a algún lugar o Pon tu talento a funcionar y haz empanadas o haz algún negocio. Pero estos señores, lo único que buscan es esto. El ejemplo de Chávez es el ejemplo que tenemos en todos los países que han promovido el comunismo. El caso de Cuba, en el caso de los Castro, es impresionante. Este señor superó a la reina de Inglaterra con sus riquezas. ¿Dónde está la famosa revolución en favor de los demás? ¿Dónde está? En sus bolsillos, en sus privilegios, y esto lo van cediendo el uno hacia el otro porque estos van muriendo y finalmente terminan dejando a su familia todas las riquezas que le robaron a sus países, que le robaron a sus habitantes, que le quitaron, a los, quitándole los privilegios y sus libertades y finalmente los llevaron a la pobreza y al desastroso lugar donde llegaron. Esto es la pura verdad del por qué yo personalmente no creo en el comunismo. Creo que el comunismo le ha hecho mucho mal al Perú. El comunismo le ha hecho mucho mal al Perú en el pasado y le hará mucho mal si nosotros seguimos ese camino. Si el señor Castillo quiere realmente pasar a la historia como un campesino que llegó a la presidencia, aunque sea fraudulentamente, pero que quiere dejar a su país un legado de que él va a cambiar este pensamiento, de que el beneficio es para todos, y que se redistribuirá la, la riqueza de manera equitativa para los pueblos, mejoraremos las escuelas, mejoraremos los hospitales y recursos del Estado, dentro de una economía libre, libre, no se olvide eso, dentro de una economía libre, podremos tener más recursos. Tú no puedes creer que como Estado, estos señores ¿Van a tener recursos para poder desarrollar este país si justamente lo que están creando es desconfianza la inversión extranjera? Es imposible que tú puedas tener a un, a un árbol produciendo frutos si justamente le quitas el agua de regadío, el agua que lo riega, si le quitas el abono. Es imposible poder decir que vas a mejorar la economía de un país si no vienen empresas a construir, las constructoras que tienen aquí el, los departamentos, las inversiones que dan trabajo a los que trabajan en la construcción, a los que trabajan en materiales, a los que trabajan en la agricultura. Tú no puedes exportar lo que no produces y no puedes producir si no tienes dinero, no tienes una inyección de dinero con capacidad de desarrollo económico libre, en un mercado libre como el que nosotros siempre hemos querido y lo hemos tenido por lo menos a pesar de que no ha sido de la mejor manera estos últimos 25 años. La verdad, lo que yo busco no es que tú creas lo que yo digo. Lo que yo busco es simplemente que tú comiences a pensar que si por algún caso, en algún momento, crees tú que votar por un partido que promueve el comunismo era una solución para tu país, quiero decirte algo, de repente tú no has viajado a otros países, de repente tú no conoces otros países, lo entiendo, pero hay información suficiente. En tu celular, en tu computador, con tu hijo, si no sabes manejar el, este, el computador, pregúntale a él, búscame por favor, ¿qué países están pasando? A ver, dime la riqueza de Cuba, dime la riqueza de Venezuela, ¿qué cosa tiene? ¿De qué vive la gente? Y averigua, y date cuenta a dónde nos puede llevar el señor Castillo con todo su grupo de gente, esta gente que lo único que quiere simplemente es tener el poder y robarle al Perú de los impuestos que todos nosotros pagamos. ¿Por qué no creo en el comunismo? Porque la metodología que usa está en contra de las libertades, está en contra de la individualidad, está en contra de la asociación voluntaria para poder hacer negocios, para poder crecer. Estoy en contra del comunismo porque conozco bien de cerca las intenciones de aquellos que, tomando el poder, lo único que hacen es beneficiarse con los recursos de un país tan rico como lo es el Perú, como lo fue Venezuela o como lo es Cuba o como otros lugares mi querido amigo mi nombre es Boris Darman estoy interesado en que tú conozcas de verdad por qué el comunismo es malo para un país es retrógrado es destructivo y debemos erradicarlo de nuestros medios por eso lucho por la libertad porque si no lucho para la libertad ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo si no quiero ser libre? La libertad es tu único privilegio, la libertad para elegir, para pensar, para decidir. Esa libertad la tienes que defender con tu vida y no debes permitir que ningún Estado, ningún gobierno, ninguna persona, cualquiera que sea, pueda poner su poder sobre ti. A menos que tú lo elijas, pero ya sabes cuáles son las consecuencias. Yo no creo en el comunismo, ese comunismo de los partidarios que, que, que predican ahora un comunismo supuestamente de igualdades es una pobre mentira que muchos se la creyeron por ignorantes. Lastimosamente muchos votaron por eso y hoy se lamentan porque comenzaron a subir los costos de las cosas, comenzó la, la inversión a irse del país. Tenemos menos inversión, va a haber menos trabajo. Lastimosamente, aunque parece sombrío, esa es la verdad pero podemos tomar el camino de quitar a este gobierno del camino y si no a este gobierno por lo menos el pensamiento que tiene y si ellos cambian su forma de pensar como dijo el presidente en La OEA que realmente él no es comunista ojalá que esas palabras que ya no le creemos se conviertan en palabras de verdad y ojalá un día podamos tener de verdad un gobierno que realmente promueva que las igualdades del derecho, las igualdades, de oportunidades, sean realmente para todos y todos podamos lograr el gran desarrollo deseado. Dios nos dio la capacidad de pensar, de pensar, de razonar. Dios nos dio la capacidad de la libertad y no conculques tu libertad por uno, un, un plato de letras. No quites el privilegio a tu familia de ser exitoso simplemente porque quieres apoyar una ideología que ya todos nosotros lo sabemos, que es una ideología que solo trae pobreza y destrucción. Mi nombre es Boris Darmon, esto es Conversando Contigo, todos los días a las 9 de la noche. Mañana estará con nosotros María Luisa Cuculiza. estará con nosotros mañana en la entrevista acerca de los derechos de la mujer a las 9 de la noche, por supuesto, en Facebook Live de Boris Darmon. También lo podrás encontrar en nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube, dentro de muy poco lo subimos allí, y podrás tener también esta, esta conferencia y puedes compartirlo con otra persona gracias a todos los que nos siguieron en el Facebook ahí veo algunos nombres y gracias a todos los que están con nosotros siempre eh, veo que hay muchas personas que han compartido el programa y les, la verdad les agradezco muchísimo, si tú quieres ser entrevistado en el programa Conversando Contigo, escríbeme por favor allí en el inbox, en Boris Darmon en Facebook y podremos hacer las coordinaciones para que tú puedas ser parte de nuestra, de nuestra entrevista que Dios te bendiga, muy buena noche, nos vemos mañana a las 9.00 conversando contigo, con Boris Darro. Chau, chau, chau.